Ustedes, eh, Rubén Sánchez, desde Facua, denuncian a la discoteca Teatro Barceló. ¿Han presentado esa denuncia? ¿Por qué? Fundamentalmente porque el vídeo que trasciende hace unos días deja clarísimo que se han vulnerado las medidas. Eso no es un bar, no es una discoteca que está funcionando como bar, es una discoteca funcionando tal cual con un cartel publicitario que invitaba a ir a un baile. Y eso no se puede celebrar en Madrid desde el mes de junio con las medidas que se adoptaron en relación a la pandemia. Uh -huh. ¿Y por qué han visto en esas imágenes qué? ¿Que les choque para animarles a denunciar? Bueno, solo el hecho de que haya gente bailando eh, implica que se vulnera la normativa, pero es que además iban sin mascarilla, hay gente por la barra, hay unas limitaciones muy claras, aunque un tanto sui generis, para que una discoteca pueda seguir abierta ...funcionando como restaurante... ...al final es un local con música... ...lo que se invita, lo que se promueve... ...este o no por escrito es al baile... ...la gente no va a comer... ...la gente va a beber bebidas alcohólicas... ...y no tiene ningún sentido... ...mantener este tipo de locales abiertos... ...si es que incluso con la incidencia acumulada... ...que tenemos en buena parte de, de los territorios... ...en buena parte de las comunidades autónomas... ...es absolutamente disparatado... ...mantener locales de hostelería abiertos... ...al menos en la parte interior... Todavía en las terrazas, donde el, digamos la capacidad de transmisión del virus puede ser menor, se podría valorar en algunos casos. Pero es que los, lo que se tendría que estar ya valorando en prácticamente todo el país es el cierre de la hostelería, el que puedan seguir funcionando, evidentemente, para servir solo comida a domicilio. Ahora hablamos, eh, Rubén Sánchez, si le parece, del, del resto pase. de lo que podría hacerse en el resto del país. Pero tenemos ya a Pedro Trapote, propietario de la discoteca Teatro sí. Barceló. Señor Trapote, gracias por atendernos. Buenas tardes. sí. Buenas tardes. Estamos viendo imágenes eh, preocupantes, señor Trapote, imágenes de gente bailando en su local, el local del que usted es propietario, sin mascarilla, eh, imágenes de gente aglomerada, y luego también los vecinos nos dicen que es una constante eh, la falta de vigilancia, de, de cuidados, esas colas con gente aglomerada. ¿Por qué dentro de, de su local vemos a esa gente sin mascarillas y bailando? Vamos a ver, vamos a ver. Lo primero... Permítame que al señor que ha hablado con anterioridad de Facua, yo le rogaría que de verdad, ya que presenta una denuncia, se entere de lo que dice, porque veo que criminaliza sin tener ni repajolera idea de lo que está hablando. Es verdaderamente triste que un señor de estas características sentencie, hable y diga cosas que no corresponden a la realidad. ¿A qué se refiere, señor Trapóquio? A, me refiero a, a todas las cosas que usted ha dicho, a todas las cosas que usted ha dicho, cuál? y como ha presentado una denuncia, pues ya tendrá usted oportunidad de conocer el resultado de la misma por parte de los jueces correspondientes. O sea que no voy a entrar en las denuncias administrativas, no ningún juez de por que medio, de la Comunidad de Madrid. La que siempre, tiene. siempre. Bueno, la, pues por pues la, Comun pues la Comunidad de Madrid. Ya han venido los policías, ya les hemos facilitado toda la documentación. Pero lo que le quiero decir es que parece mentira que usted Pero hable si como lo hace, son con el se pone más absoluto... No Oiga, bueno, ahora, ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar. Ahora vamos a hablar. Usted está intentando criminalizar a una empresa, a un local que lleva 40 años de servicio en Madrid, como Joy Slava, del cual también soy propietario. Locales que tienen todas, todas, todas, todas... Las autorizaciones del ayuntamiento, de la comunidad, en fin, de todo el mundo. Y que tiene más de 200 empleados. Y usted nos está intentando para, comparar. Para organizar bailes, con y un para organizar eventos de discoteca. Oh, no hay oiga, que... oiga, oiga, oiga, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Eh, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? Oiga, con aforos de mil personas evento, no tienen que, que tener... Eh, señor Trapote, si oiga, me permite, Oiga eh, que, oiga que, si me, me oiga, lo pido, oiga. es posible. Es que no es un eh, evento. Por intentar poner un poco de Señor Trapote, vamos a, educadamente vamos a intentar que se entienda. Sí, sí. España entera está viendo en de su local fiesta eh, con gente sin mascarillas. Estamos diciendo también que se anuncia otra fiesta para el jueves, que está ahí en la web de su, de su local, cuando sí, dice que sí, va hasta sí, las 10 de sí, la noche, cuando el toque de queda es a las 10, y para hostelería el cierre es a las 9 ...es decir, no sé si estos datos que estamos viendo... ...que toda España está viendo, le preocupan... ...más allá de decir que usted lleva mucho tiempo... ...gestionando estos locales, claro, que oye, usted. ahí está... ...y yo lo respeto, ¿eh? yo contra los trabajadores... ...y contra que lleve usted una serie de años trabajando... ...no tengo nada en contra... ...pero usted tiene algo que decir sobre estas pero imágenes... Permite, ...que estamos viendo me, dentro pero, de su local, las claro, mascarillas... Claro. Si, usted, ...si usted me deja, se lo cuento... Claro. ...si usted me deja, se lo cuento... ...le quiero, le quiero decir que tengo 81 años... Y tengo un hijo médico y tengo la misma preocupación que usted o que todos los que están ahí en el, en el plató con relación a la, a la pandemia y con relación al virus. Estaría bueno. Se han ido ya muchos amigos íntimos míos a los que quería muchísimo. Pero no es esta la cuestión. La cuestión es que nos están intentando, este señor nos está intentando criminalizar como si fuéramos un botellón o alguien que organiza una fiesta. No, no, no, no, no, no. no. Este es un local que tiene todas las autorizaciones para realizar la actividad de hostelería que proponemos. Ni más ni menos. Eso que me dice usted de la pero hora. El, baile, el, no, el anuncio. Su publicidad invitaba claramente al baile. El anuncio. Oiga, a, a, oiga, perdón. Pero perdóneme, perdóneme que le cuente, hombre. Eh, permítanme mentido, una cosa, vamos mentido. a ver, y enseguida quiero ir a Rubén Sánchez. Eh, señor Trapote, ¿usted es capaz de decir de forma concisa lo que siente al ver dentro de su local a gente sin mascarillas? ¿Usted es capaz de, de decir algo cuando vemos que se sigue anunciando una fiesta que acaba a las 10 de la noche, el jueves, cuando el cierre de los bares está contemplado para las 9? Imágenes que toda España está viendo, y ahora, ahora va a responder Rubén Sánchez, pero usted, más allá de decirme que me parece bien que tenga familiares sanitarios, y solo faltaría pero, que no usted pero, preocupado pero, por la pero, pandemia, pero, pero oiga, es que no me ha respondido pero, pero, sobre las imágenes de pero las Pero permítame que le conteste. Sí, mascarilla. Es, es que no me, Estoy encantado, es que, no es me que quiero que usted, me conteste a lo que le pregunto. Es que no me deja usted... Claro, lo, le, y le pregunto, esto, en, en la fiesta del día 21, fiesta para ustedes, para nosotros una sesión normal, a las 9.40, cuatro mesas que estaban detrás del disc jockey, montaron una aquelarre, se quitaron las mascarillas durante nueve segundos y les pusimos en la calle, les expulsamos de la sal. Está bien claro esto, ¿no? ¿Sabe qué, qué pasa, señor Trapote? Pero, pero Trapote? ¿Sabe el qué pasa? Que es que a luego ver, a ver, seguimos. pero le sigo, le sigo diciendo más si me deja usted, por favor. Si me deja usted. Sabemos quiénes son las personas y lo sabe la policía, porque las mesas estaban contratadas por Internet. Eh, eh, y, ...y la cosa está muy clara... ...sabemos quién es el que ha infligido... ...pero nosotros, infligir nosotros... ...en aforo, en horario, en baile... ...pero qué es eso del baile... ...si aquí no hay pista de baile... ...si precisamente para atender... El, el, la autorización... ...tenemos mesas en la pista... ...están perfectamente... ...lo único que hay que hacer es venir y verlo... ...y como felizmente tenemos cámaras... ...y las cámaras han grabado todo... ...y lo tiene la policía... Que no se, este señor se encontrará con lo que corresponde. Señor Trapote, ahora si, le, si me permite no me vamos a escuchar usted. también a Rubén Sánchez, yo insisto en lo que toda España ha podido ver, sí, no claro, es solo claro, una cosa claro, de, claro. de siete segundos, sí. es una cosa de que hemos pero, vuelto. Pero oiga, hemos usted, vuelto a ver. ¿cómo no? Señor sí. Trapote, yo pero, lo he escuchado. Señor Trapote, por favor, yo creo que no, no sí, pero debemos es perder la formas señor un grupo Trapote. De, pero si un grupo de personas sube sí. el vídeo y lo hace... El problema, señor Trapote, es que luego volvemos el fin sí. de semana, volvemos a ver se va a con una idea y... vemos también pero si gente es que pueden gente beber... oiga vemos también una fiesta que se anuncia o sea, para el jueves, o... que yo les, no sé cómo hacerse usted, quizás, o... porque es ahora o sea, cerrada la hostelería. Usted, usted bebe... Usted, y permítame usted también, bebe, porque, porque bebe, entre sin y fraterno, estamos con escuchando a Rubén ¿no? Sánchez. Y a mí no me intimida, pero a él tampoco le va a intimidar. ¿Rubén Sánchez puede responder por alusiones, por favor, Rubén? No, si yo no intimido a nadie... Bueno, pero déjeme cuando yo... Ya usted le ha escuchado con la máxima educación. Le pediría que si yo estoy hablando a usted también, sí, sí. si podemos todos mantener las formas, digo yo. Pero bueno, yo sé que usted puede mantenerlas, por eso le digo que por favor... Rubén Sánchez, por favor, claro, claro, por alusiones. Sí, bueno, independientemente de, de, de por mucho que alguien se pueda hacer el ofendido y usar palabras gruesas y descalificar, aquí hay unos hechos absolutamente claros. Repetir una y otra vez que tiene autorización para su local eh, no sirve de nada cuando desde junio del año pasado no se pueden autorizar eventos que sean fiestas con baile, porque las discotecas ya no pueden actuar como discotecas o locales de ocio nocturno. Esto era un baile. El cartel que invitaba a la fiesta del día 21 de enero en su reclamo decía Let's Dance. Y salvo que los dj's únicamente pusieran el álbum de David Bowie del año 83, se estaba invitando a un baile. Por tanto, las imágenes lo dicen claras. Y si esos chavales que aparecen ahí son cuatro mesas, me pregunto a cuánta gente tenía por cada mesa, porque también hay limitaciones en ese sentido. Ya. Dicho esto, señor Trapote, solo una, solo una inquietud, ustedes van a intentar corregir el hecho de que, primero, la gente que no, lleve, que no lleve mascarillas, que la lleve, y luego, esa fiesta que se anuncia y que acabaría el jueves a las 10 de la noche, pero es que en Madrid la hostelería tiene que cerrar a las 9. Claro. No sé si usted es capaz de hacer algo de autocrítica, señor Trapote, y es la última de... intervención porque tenemos que seguir. No sé si... Algo de autocrítica, señor Trapote, si quiere. ...yo claro que hago, auto, claro que hago autocrítica, eh, la normativa es a partir de hoy del lunes... ...se adelanta una hora el cierre, pues claro, y como si hay toque de queda... ...pues no abriremos, como es lógico, pero tengo que decir que abrimos el jueves... ...abrimos el viernes, hemos abierto también el sábado, en la normalidad... ...ha venido la policía todos los días, han tenido la oportunidad de comprobar... ...que estamos dentro de la normativa... Y bueno, pues lo que dice este señor, este señor Rubén, pues bueno, se dedica como altavoz constante a denunciar y a criminalizar a la gente. Es lo único que le puedo decir con no, no, toda no, no, la educación del mundo. Respeto, por favor, porque, porque, porque, perdón, perdón, perdón. Por, por, porque aquí viven video, 200 claro, familias. Que ocurrido, ¿eh? que apareces... Pero que el vídeo, es que oiga, otra vez, el vídeo y el vídeo. El vídeo, el vídeo, el, el, el, el, el, oiga, el vídeo de nueve segundos es que pero es que es que dice usted unas cosas de una incongruencia efectivamente es el vídeo sí, sí. le han hecho Incuencia unos señores absoluta. que ha durado nueve segundos el, el tiempo el tiempo que hemos necesitado para ponerle en la calle bueno una y media eh, dos y, y media para en... para ponerle... señor trapote queda claro que no nos vamos a poner de acuerdo también está claro que ahí están las imágenes no tiene pinta de que sean pocas pero, mesas pero no nos ponemos no tiene de acuerdo porque de que sea ocasional, no nos queremos poner no de acuerdo se quita... <risa> señor trapote uno no vale, se quita vale. la mascarilla para siete segundos eh, no, no siete segundos grábame el vídeo no. Señor Trapote, muchas gracias no, no, por atendernos, no, es que de verdad. Ven... Suerte, suerte. Gracias, gracias. Ustedes deben de beber suerte. con la mascarilla puesta. Gracias, gracias. suerte. Gracias.